Bien, estamos de regreso entonces en Más Que Noticias, vamos con lo anunciado. Atención, ¿eh? vamos a ver ese tema de la cena navideña, alternativas saludables también, porque generalmente en estas fechas uno se desbanda pues, ¿no? y después vienen las complicaciones. Así que estamos con Paula Chávez, quien es representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, para que nos dé las recomendaciones importantes. Paula, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, a ver... ¿Qué es una cena saludable en Navidad? Uh -huh. A ver, comencemos por eso, porque aquí como tenemos eh, costumbre, los peronos nos gusta comer sí. bien y nos gusta comer en abundancia, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces nos terminamos complicando, ¿no? A ver, sí, explícanos, es verdad. por favor. Eh, cuando hablamos de cena saludable, quiere decir de eh, tratar de combinar los alimentos. No significa dejar de comer el pavo, dejar de comer el, el, el lechón de repente, sino... Eh, controlar las porciones y hacer la combinación adecuada para que nuestra cena tenga los tres macronutrientes importantes ¿no? y sea de calidad. A ver, hagamos uh -huh. la, la prueba entonces, hagamos la A combinación. Ver. A ver, coméntanos. <ríe> Bueno, lo típico que solemos consumir es el pavo ¿no? Uh -huh. y diferentes tipos de ensaladas según la costumbre de las familias. Claro. Y también, bueno, nunca falta en el Perú el arroz. El arroz, ¿no? el arroz árabe. ¿no? El arroz nunca falta, árabe, la jardinera. en fin, la también, múltiples variedades. alternativas. A ver, ¿Está bien combinar todo o no? no A ver, lo eso. importante es eh, siempre tener eh, la porción de proteína, que es la carne, ¿no? Ya. Puede ser el pavo, el chancho, puede ser, de repente en otras partes de nuestro país, el cuy, ¿no? Y la preparación al horno es ideal, ¿no? Porque no estamos friendo, no estamos adicionando exceso de, de grasas. Ajá, o sea, Entonces, al horno estamos bien, estamos como todavía. acostumbramos. Estamos bien, perfecto. Sí. El acompañamiento, sí. ¿no? viene el arroz. El arroz es importante que le, añada, le, añada, le podamos añadir verduras, ¿no? Ajá. Entonces, aumenta el contenido de fibra eh, en este carbohidrato y hace que su absorción, digamos, sea más lenta. Ya. Entonces, un arroz a la jardinera es ideal, ¿no? Siempre y cuando... Le pongamos todas las verduras, ¿no? Claro. Zanahoria, vainita, albergita. Okay. Eh, un Mejor arroz... Un ar ¿Y un arroz árabe? Un arroz árabe, ¿no? Toda, hay que reducir la porción, pero <risa> le podemos poner los frutos secos, ¿no? Ya. Como las pecanas y las pasas, que claro. también tienen fibra. Okay. Entonces, eh, es importante. Eh, otra parte importante eh, respecto al arroz, por ejemplo, es la cantidad. Eso. No nos vamos a servir, ¿no? Pero, pero eh, no somos arroceros, pues Pablo. El hacemos? arroz completo. Hay que evitar la, ah. el exceso, y más aún en la cena, porque en la cena ya no hacemos el descaste físico claro. que hacemos en la mañana. Claro. Entonces es importante controlar la porción. ¿Y, ¿no? ¿y cuál sería una, una porción Puede más ser o menos apropiada? Tres cuartos de taza del arroz, porque vamos a añadir otros acompañamientos. Ok. Y, y, y, perdón, entonces, tres... ¿Tres cuartos de taza del arroz? De arroz, cualquiera y, que sea. Y, ¿Y de carne? Una, de carne, sí, una porción, es una, ración, una sí, ración de 100 a 120 gramos. Ok, 100 Ajá. 120 gramos. ¿Qué? Vamos anotando. ¿eh? Okay. Ya tenemos la carne y tenemos el arroz. ¿Qué más? A ver. Y lo que nunca nos puede faltar es la ensalada. Ajá. Las ensaladas. Y no vamos a poner ensalada de fideos, porque eso es una mal llamada ensalada. ¿no? ¿Pero qué tipo es, de ensalada, efectivamente? Las ensaladas siempre tienen que incluir verduras. Okay. Entonces podemos poner la típica ensalada rusa... ¿no? Es una buena alternativa siempre y cuando el aliño no sea mayonesa. ¿no? Podemos preparar nuestro aliño con limón, aceite de oliva, vinagre. Está, está chocando aires. acá, la gente, la gente está, acá, está protestando acá en los camarógrafos, no. en los de televisión. La, la ensalada Waldorf también. La está ensalada conocida. Waldorf tiene papa. Sí, ¿no? Tiene papa y, y, tiene y en realidad también. tiene, claro, tiene mayonesa, pero tiene más frutas y carbohidratos simples que verduras. Ajá. Entonces podemos consumirla en, menos, en menor cantidad. ¿no? Ah, o sea, es así. Puede ser, pero menor cantidad. Pero poquito. De todas maneras, el aliño hay que tratar de que no sea mayonesa. ¿no? Ok, okay. Siempre En inquieto. todo caso, bueno, una ensalada, digamos, de verduras frescas, eso sí claro, totalmente aceptable Claro, una ensalada de col, de repente, no con mm. un aliño agridulce, ¿no? en lugar de, de la ensalada... <risa> Eh, de... y, y, y en el tema de, de, de los aliños, que eso también uh -huh. es importante, ¿no? ¿Qué sí. es lo que recomiendas tú, lo, los, los ingredientes para utilizar, para prepararlos? Eh, todas los las básicos. especies aromáticas que podamos utilizar, como el orégano, o de repente agregar pimi pimienta, uh -huh. ¿no? De repente no es, no es muy común que nosotros le agreguemos pimienta, orégano a las ensaladas, pero uh -huh. le aporta un sabor uh -huh. eh, que agradable. va a ser más sí, va a ser más agradable esta ensalada a, al momento de consumirla. ¿no? Y aceite de oliva, en casa. En caso de repente no, eh, hay alternativas como utilizar yogur griego para hacer el aliño, ¿no? sin azúcar por supuesto. Ok, uh -huh. aceite de sí. oliva, el limón lógicamente, limón, básico, un sí, poquito limón. de vinagre también puede ser. Sí, en caso, okay. en caso no haya limón, de repente vinagre es una alternativa para darle el toque ácido. ¿no? Correcto, pero básicamente por ahí, sí. evitar el tema de la mayonesa. Ajá. Ok, ya tenemos entonces, y, a, y ahí completaríamos ya la cena navideña, la cena navideña o, o se puede incluir un, un, un, un poquito post. más, hoy ya no ya. Ya sería suficiente. Si suficiente. es que necesitan, o sea, si es que se quedaron con hambre todavía, pueden consumir más ensalada. <risa> más ensalada. Sí, pero si agregan una buena parte de proteína, que es la, la carne, el, el pavo, el lechón, eh, yeah. es lo que produce saciedad, o sea, que no tengamos tanta hambre. Claro. ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacemos, Paula, con la gente, por ejemplo, que le quiere poner sus tamalitos, sus sumitas mm. O termina la cena y también viene el chocolate con el panetón. <risa> que bueno, ocurre, ¿eh? Sí, por hay, hay que eso. ser sinceros. El chocolate y el panetón yo siempre lo recomiendo para el desayuno de, de Navidad, o sea, para el 25. ¿Lo guardamos para, lo, para el otro día? Para el 25 bueno, en la mañana. Bueno, ¿Horas después? Claro que sí, con energías ya nos levantamos y nos nuestro chocolate y nuestra porción de panetón. No se puede mezclar en ese momento. Hay que evitar, hay que evitar mezclarlo porque es un exceso de grasa y azúcar. ¿no? Correcto. Uh -huh. Y para cerrar, este, Paula, el tema, por ejemplo, de los horarios es importante también. Uh -huh. Eh, eh, o cuál es la hora apropiada o más recomendable eh, según tu experiencia para, para, para la cena navideña porque lo clásico es que sea a la Dos, medianoche a la ¿cierto? medianoche. Depende mucho a qué hora duermen las personas, a qué hora se acuestan ¿no? Eh, usualmente es de dos, bueno, tres horas lo promedio que debemos almorzar, cenar antes de ah, okay. eh, dormir, digamos, Correcto. tres horas. Para darle a nuestro cuerpo eh, ese tiempo para digerir los alimentos. Correcto. Entonces, uh -huh. si somos tradicionales y si esperamos a las 12, entonces nos tendríamos que acostar por lo menos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y si no, adelantamos la cena, como hacen algunas personas Adelantamos la cena, ¿no? que es lo, lo ideal, ¿no? 10 Correcto. de la noche y de repente a la media. Noche, nos damos el abrazo navideño. Bien, Paula, muchas gracias por estar aquí y por las recomendaciones. Entonces, para disfrutar de una deliciosa cena, pero siempre manteniendo el tema de, ¿no? de ser saludable. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos ya con lo último del programa y vamos con estos. Eh,